Esta crisis es real y de una u otra forma nos ha tocado a todos. Se perderán 195 millones de empleos en todo el mundo. Y al menos 70 ciudades parecen campos de batalla. Los arrestos Los fallecimientos, pero aumentan los contagios por el coronavirus. Pero no es la primera vez que vivimos algo así. Y el universo aborrece el vacío. Por eso, cuando algo muere, algo más nace. Yo soy Luis Carlos Flores y soy lanzador. En el 2014 todo cambió para mí. Ahora quiero hacerlo para ti. Voy a mostrarte la fórmula exacta que me llevó a generar mi salario de todo un año en siete días consecutivos. Un 1 en 7.